con 13 minutos vamos a avanzar un poco hacia allá porque pues yo te voy a contar dice que nos, acompa nos acompaña esta hora Claudia Agüero Claudia también hola, nos hola, va a traer tal. especialista en salud y en nutrición, nos va a hablar sobre los productos marinos uh -huh. que se consumen en Semana Santa, ¿no? Eh, sabemos que por obviamente eh, eh, cultura y también por religión. Eh, se come pescado, se come marisco, no se come carne roja, sí, pero tiene aquí un detalle importante. Nutrición y economía. ¿Pueden ir de la mano, Claudia? ¿Cómo estás? Buenos ¿Cómo días. estás? ¿Qué tal? Buen día. Sí, claro que sí. Lo más importante siempre, como les decimos a todos nuestros, los peruanos, ¿no? nuestros compatriotas, es comer lo que esté en nuestro alcance. Todo alimento natural proveniente de la naturaleza ¿no? va a ser nutritivo. Y es válido. En uh -huh. este caso, si de repente no podemos comer, ¿no? Como nos ha pasado pollo, carne, podemos optar por el pescado. Ajá, ah, no solamente Semana Santa, sino ponerlo. ¿Cuántas veces a la semana debemos comer pescado, Claudia? En el caso de los niños, lo más recomendable es por lo menos tres veces oh, por semana. Tres veces. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es uno de los alimentos que tiene mayor contenido de hierro. Más incluso que el pollo, más incluso la que la carne roja. ¿Y está. qué dice un poco la estadística? ¿Cuánto estamos consumiendo de pescados? Yo la creo que más bien menos de lo menos. Mar, sí, ¿no? eh, exacto, una vez o incluso cada 15 días, ¿no? ¿Por qué? Porque el detalle es que a veces pensamos no sabemos cómo prepararlo, cómo conservarlo, uh -huh. ¿no? Por ese tema o a veces también hay un poco eh, el, el detalle del miedo. miedo de decir, si lo compro congelado es lo mismo que fresco. Y es, y es verdad o no, ¿no? Porque a veces, claro, te da la, la alternativa de comprar de pescado, el congelado. Congelado. El pescado congelado. pescado claro, congelado. ¿Es igual de nutritivo? Es igual de nutritivo, ¿por qué? Porque lo va a conservar. El detalle de las proteínas es que en congelación se conserva muy bien, al igual que el hierro, así que no hay ningún problema. Y lo podemos consumir como vemos aquí en diferentes preparaciones Lo que se aconseja el pescado es no frito para evitar mayor cantidad de calorías yeah. Y oxidar esta grasa tan saludable que tiene que es el omega 3 uh -huh. ¿Qué opciones nos has traído? Hemos traído aquí cuatro, Acá, opciones? cuatro opciones Cuatro opciones, aquí tenemos como un ceudadito que podemos uh -huh. usarlo para toda la familia Y de hecho está acompañado también de algo que incluso a veces hasta nos regalan en el mercado sí, claro, que es más un objeto, un alimento decorativo pero tiene mucho valor proteico nutritivo, Exacto, ¿no? las yuyo. algas, el yuyo tiene omega 3 Tres, tiene calcio, tiene hierro, tiene un sinfín de vitaminas y minerales muy nutritivos, ¿no? Entonces se come así con sal? Sí, lo podemos utilizar, por ejemplo, con salsita Esco. mezclado en una ensalada, tipo ensaladita también va bastante bien, o como algunos peruanos lo consumen arrebozados, no, también es también válido, exacto. Rico, Otra manera de consumir el pescado lo tenemos en nuestro querido ceviche, ¿no? Puede ser como el norte, de repente con su eh, hojarasca, ¿no? Con, otras con su limón, acá. su sal, y ya está. Que pescado, ¿no? Que sea nutritivo y al mismo tiempo barato, hay Sí, claro que sí. En realidad, muchos optan a veces por el pescado blanco, otros dicen no el pescado oscuro. En realidad, ambos son altamente nutritivos. Si bien el pescado oscuro va a tener un aporte un poco mayor, ojo, apenas mayor, diferencia de hierro, ambos son nutritivos. Entonces, nuevamente yo recalco, el que esté en nuestro alcance, el que en nuestra localidad encontremos fresco, sí, es válido. Claro, los pescados oscuros o los pescados azules tienen mucho más omega que el... Más Mucho o más blanca. o casi igual. En realidad, la diferencia es, no, mínima. es Mínima. Tienen más, pero la diferencia es mínima. No, okay. No, por lo que igual la idea es que es esa parte es más baratos frita, además. Que está cerca sí. del de espinazo, ese es ahí el concentrado de. de... Exactamente, esa parte pegadita, ¿No? A, a, a, a las espinitas del espinazo, es la parte más nutritiva y que la podemos sacar con cuidado y la podemos también ingerir sin problema. Ahí tenemos un arroz con mariscos. Un ¿no? arroz con mariscos. Con cevichito, claro que sí, el detalle netamente de los mariscos es que sí, va a tener un poquito más de colesterol uh -huh. que el propio pescado. Entonces, lo que se recomienda es, puedo comer mi arroz con mariscos, pero acompañar también de un poco de pescado aparte. Claro, y aquí Aquí un chilcano, se suele pensar que las sopas o los chupes o, o los, eh, los chilcanos no tienen pues mucho aporte nutritivo, ¿verdad? Que son más agua. Sí. Y... <risa> en realidad tiene aporte nutritivo en cuanto que a las vitaminas A, D, E y K, uh -huh. pero ojo, tiene que tener su pescadito también acompañando claro. para que tenga soporte proteico, porque ese si no en el los, no hay. ¿De hervir el espinazo realmente me va a dar un, un valor proteico sacar proteico, ese concentrado? No. Definitivamente proteico. Vitaminas, proteico no, proteico no. Vitaminas, no. vitaminas solamente las que comenté A, D, e y K, uh -huh. pero todas las demás que son maravillosas se, pierde. se, pierden, se pierden, exacto. Ah, Por eso es mejor acompañado. para un darle un eh, segundo uh -huh. que la sopita Exacto. Es para que calentar empezar. un ratito, ¿no? Como una entradita, pero. Claro, puede ser para acompañar. Primero comemos de repente nuestra carnecita, hacemos con nuestro pequeño en casa. Coma la carnecita, uh -huh. a nosotros también, y si para calentarnos, ¿no? Como dices, para acompañar puede ser la tacita de, de chicanito, chacar. pero no puede ser Positivo, este es el plato sí, principal. principal. Ajá. Claro que sí. plato principal. Claro. Muy bien, bien Claudia, Claudia, ¿dónde te encuentran? Porque obviamente hay muchos consejos de salud. Sí, bueno, me pueden encontrar en Instagram como NutriClao AM y también al 927-82045. Yo encantada de poder mostrarles diferentes preparaciones nutritivas y siempre a comer sanito, que es lo más importante. Gracias. Gracias. Gracias, Muchísimas gracias por traernos estas valiosísimas recomendaciones.